Nos están diciendo que esta es una de las tres carabelas No sabemos bien si es la niña o la pinta O la Santa María, Hola, Santa María. Una de las tres carabelas. No sabemos bien si es la niña o la pinta. O la Santa María.